Televisa presenta ¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Y yo que me alegro! A mí no muebles así, no soy un chaval ¡Está bien! Debes tenerme respeto Pensé que eres más divertido Grande F Si lo soy Para divertirte, debes leer estas reglas Manda un link Me da flojera, no lo voy a hacer ¿Por qué no? Bájale su tono, jovencete. No. El que use exceso de mayúsculas es que Qué hijo de p*** que eres. Ojalá te pase lo peor por ser feo. XD Ah, tu casa, ¿Piensas que esto es un juego? Sí, ¿acaso tienes algún tipo de retraso mental para pensar que tu juego no es un juego? Qué hijo de p*** que eres, en serio. Literalmente tú eres el hijo de p*** aquí. ¿Sabes qué? Voy a exponer tu IP a todos. Supongo que sacaste la IP del amante de tu madre, porque yo nunca le di clic a tu enlace. De todos modos, yo sé dónde vives. Te voy a desaparecer cuando te vea. Ya verás, tranquilo viejo. Le doy clic, pero sígueme en Twitter. Manda un link. ¿Piensas que voy a caer fácilmente? Sí, la verdad, sí. Pues fíjate que no. Sí, no, sí, no. El que diga que sí es tonto y feo. Lo acabas de decir no, eso es después. Ah, ya veo, vale. Te odio demasiado. Voy en serio, ya te dije que estresan las mayúsculas. Pues seguiré usándolas. Manda un link de un GIF. Ah, Charlie, no se abrió el GIF. Eso te pasa por ser gil. Xd, ¿en serio le diste click? Ja ja ja ja ja ja Chécate estos números. Manda un IP. no No.